Sí, vamos, una, una herramienta de pintar. ¿no? Porque, por favor, <risa> era, este juego existe desde 2018. ¿eh? Claro, es lo que también. Claro, es sí. que. Si yo antes no veía, y digo, tiene, vaya. Te de las misiones, vamos. El mar... Papá, por favor, que siempre te pasa lo mismo, papá. Y yo nunca sabía, coño. ¿Hay alguna tecla para sacar el mapa? La <risa> M. ¿no? Eso, el, tabulador, el tabulador. Sí. Yo lo di al tabulador. Muy bien, y yo como en el, en el Fortnite, genial. <risa> eh... Cuerpo, cuerpo, aquí. <risa> <risa> Es que, tú me, que es que me esputo ha pegado loco. <risa> y gente, yo ¿eh? y yo no puede ser Limoncín siempre el primero que muere. No, ella. buen Dios, no me el muero loco, el primero siempre. ¿Por qué, de de tío? De tío? tío? Deja que Limoncín juegue. Había había muchísima gente encima uno de otro, ¿eh? Yo no estaba, yo no estaba. No. Yo voto neutro. Yo estaba en un balcón creo o algo así. Yo tampoco estaba. Por lo menos 4 o 5 personas encima, ¿eh? Estaba con los en de descontaminación arriba amigo, amigo. Claro, ahora todo el mundo va a decir que no estaba aquí. Yo no estaba. Están los ah, yo no estaba, yo no estaba. Yo fui un Digimon, Y, y le han metido la... yuyu yu, yu, sí que la ni la ley, hermano ¿Qué has visto? Ryan le ha metido un flechazo a puro, ellos Le ha metido una R de H, Chico, le he tuneado ¿Quién, que... ¿Quién papa, Pero explica, cabrón Pues estaba pasando... No, no rápido, Esta... papa, eh. Que va, ahí... Yo vi en Digimon, te hermano te dije una cosa, papá Tú llevas riéndote todo el puto de Jan, que o sea, bo lleva, Bota Vota bueno. un martirillo y yo Papa, yo por mira porque el puro porque el puro no puede hablar porque está muerto pero en mi defensa digo que yo me he cruzado con puro y al, al instante ha pasado rayas y le ha metido un hachazo y yo que estaba muerto estaba dudando entre darle ya report porque me venía a matar a él me venía a matar o si sea, a mí nunca me toca y yo no, por eso, si no, si no, yo papá, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que mata a un martirillo Si, si matáis a papajigo yo mataréis a un Digimon, yo se los digo eso, me estáis no, matando no, un Coromón, yo ¿no? No, no matéis a un Digimon, tío has visto? <risa> ¿Cómo se de, papá, papá. Coromones Venga, papá, Vamos, a confiar en el Papa Muerto, muerto ¿Dónde estaba el puro? huele raro esto, ¿eh? Víctor, no sé. Cabrón. Pues son o el Víctor y el Papa, son o el Víctor y el Papa o el Víctor va, y Papa. ¿Qué va a ellos? Pensan en un Coromón no, y ellos. Y no, no, no. El Bonsai me no es que, ha visto subir. Bonsai, me ha visto Además, yo, yo que, que, soy un pro player. Y yo. ¿Cómo vayas a matar un pro player? Y yo? Vale, Mira, la puta risa esa, papa... Sí, Pues yo voy a matar oh, un Coromón man. en vuestra conciencia recae. Que os follen, cabrones. Cuando os mate Rayer y yo. Acordaos. Uy, es verdad que no sale si es, y o no. Habéis visto el chico morado. de Hombre, claro, claro. Yo soy el nuevo tío. madre mía, macho. Qué alegría, compadre. Hola. A ver, el papa no miente. Esto es el botellón, chicos. 5 <risa> no segundos, y yo? Caca. Caca. Hermano, yo este mapa no me lo conozco. No sé ir a los sitios, tío. Ahora sí, cadáver. Es que estaba haciendo la tarea, yo lo juro. He esperado sí, sí, sí. antes de reportar. Sí, porque moríamos, no, Vale, perfecto. <risa> en plan, que me habéis escuchado decir, ya... Mira, arriba sube, es es que, a ver lo que habéis Desconfío de Limoncín, no lo he visto en toda la partida, Limoncín. Estaba, no, no, no. No yo lo he visto arriba. Limoncín en lo he visto, yo pasaba, vamos, no, nada, eso, nada, estaba vi, reparando. Yo lo tampoco, he visto arriba, estoy arriba de puro. No he visto nada, vamos, estaba haciendo una misión. en el laboratorio. al a la, obtener, a la tampoco lo he visto. Yo tengo sospechas, Se pero es... me las voy a callar. Dilo todo. Cristian Gómez, dilo todo. a la siguiente, a la siguiente. a la siguiente, a la siguiente. Cuando ya. Si no, pero... me te de cuando me salgan mis cojones puro. <risa> <risa> Mira, visto. No creo que. sea Nos hemos encontrado un cuerpo el puro y yo de bonsai, pero no había nadie. ¿Cómo que nos? ¿Qué vais? ¿En pareja? No, muerto, pero ¿tú? porque solo estaba yo con, con Puro, vamos, donde estaba viniendo. Estaba haciendo una misión de... ¿Y cómo es que había, no había nadie? Analista, no había y nadie, no había nadie ahí. Estábamos escaneando la mano los dos y yo iba ahí un rato esperando a ver si venía alguien y menos mal que había venido. Es una misión de, loco, de, de balloons, o sea, de, de globos Analista ha puesto la mano, ¿eh? Loco, quedado, loco. eh quedado, Puro, ¿Quién estaba en el escáner? Puro nacido, porque los... yo estoy yo al lado de Puro. Yo ¿no? puedo afirmar... A ver, yo puedo afirmar que en la anterior he sido malo y, se... y el malo puede arreglar el sabotaje. Yo también puse la mano, eh. Ah, pues Hostia. entonces. Vale, vale. Entonces nada. Entonces, mal, a, el cuerpo, a mí nunca me toca más. El cuerpo estaba. ¿Dónde ¿No estaba puro? En el laboratorio, ¿Dónde está el centro. y alguien puede venir aquí a reactor. ¿Eh? El de bueno, de yo justo, Casi sí, hermano, justo, casi resto, parkour hijo, Hemos hijo? llegado casi, el puro y, yo, casi, casi, y sí. estaba allí el volví muerto es ¿eh? porque no, bueno, bueno. no puedo Ay, hablar? ¿eh? Que... Vale, ¿eh? pues es papa que ha saboteado Y está esperando a ver si alguien llega <risa> Que va hombre, si yo estaba esperando Que alguien viniera para que me ayudase ya, no, nunca, favor, eres? nunca O sea, bueno, pues tirarme pues ya veréis papa, yo papa. Matáis a otro cormón y en vuestra conciencia cabe Parkour o papa Escúchame ¿Eh? Escúchame <risa> Sospecha mucho de parkour Porque me ha acusado antes a mí <risa> Luego a papa ¿Sabes? El parkour siempre es cierta, ¿eh? No, pero yo... Ya. ¿Por qué es tu pareja, cabrón? La Ay, qué limoncito Te ha tocado dos no, veces Qué cabrón, ¿eh? Y esto me ha... Me parece muy raro Lo de la alarma, tío Yo voto parkourillo Que siempre me ha acusado, cabrón Y me ha visto pasar hacer reactor De los Evangelion Apuntito, eh <risa> Nada, hemos perdido ya Che, Haido che perdido. <risa> era era Limoncin en parkour, ¿no? O no. Yo, yo, yo, yo. Es que no se ve, ellos, vaya putada. Cabrón. Lo pico era asqueroso este. <risa> <risa> ¡Qué cabrón, este. ¡Un cuerpo! ¡Eh! ¿Eh? <risa> ¡Qué velocidad, eh! Sí, ¡Estaba tú de más! El pero si, y el, si yo. El y... Estaba con Bonsai y. y, y le... No sé qué color. No me ha dado tiempo. <risa> y, pero si no No, Oiga, me, ha, no, no, me, me, no me, me ha dado ni tiempo. Que sí, que sí, que era un, ble... un verde no, no, yo y. El... Sí. No, todo, no. Yo, mira, yo, yo he visto a Me había como un Makuso porque le pillado. Estaba con Bonsai claro, es y no me ha dado tiempo ni a la no primera versión. No, no, Pero eras el único que había ahí. Sí, mi huevo es moreno, no te jodes. Había un verde como tú. <sparo <Tyson>: <sparo <órgano> Pobre Nicol. <spar eggs: millimeter> o otro color oscuro, ¿eh? No, mentira, si yo bajé para abajo y luego subí un poco y ahí es donde te he visto. Pero claro, había dos verdes, ahora no sé qué verde es. Yo estaba con Bonsai. Uno de los dos verdes. Y Morgan, Nada, que, Markur, mentira, mira, mira que, mentira, Markur, que mentira, que, que mentira, que mentira, es que yo estaba abajo, que les estaba campeando la, la, la base, el les el he morbid, pillado. Es el Morbid, es el morbi. El, ¿El morbi que aparece de el... Y yo, que va ahí para abajo, sin y es <risa> el puto limón, la madre. Que, <risa> que les he campeado, hacerme caso. Y yo, yo conozco a Limoncín, y Limoncín campea a ver quién mata, escondido. Es que no puedo decir la táctica, pero es muy buena. Yo he seguido sus paso de Ninja Gaiden. Y estaba con Monzai, sí, no me ha ni tiempo... Hacer la misión, ¿eh? Y tiramos primero a Parkour, que es el primer malo. Había no, un seguro. ¿Por eh? qué? Porque ahí si pues, tira tío? Y, y yo, ¿Tira, limoncín, tira, mira, y yo, tira, ¿eh? ¿No yo, yo, yo y yo... ¿No se ve? Yo voto al morbido. Y yo, Gonzai, que no, compadre, que está ahí puto... Y yo, que era él, compadre, es que no puedo decir otra cosa, era el único que estaba ahí. Vale, seguro que es analista, eh. Sí, pero ¿por qué? es lo que hay... Que... Mira, que sí, tú sí, no vas a ir sí. poniendo los números ¿Hablas? ¿Hablas? ¿Hablas? Puro yo y papa arriba Puro yo papa sí, arriba O sea, está así... Pero sido... mira, el Rayen no ha preguntado ni ¿Tú? dónde estaba el cadáver dice que no, voy detrás tuya Ya está con... con puro de Descontaminador, sí. estaba subiendo y bajando sí. y me estabais siguiendo. Estáis estaba saliendo y me había... No, yo iba a desactivar lo del teclado. Es casual que vienes tú solo, ¿no, loco? Es Venga ya. Pero si arriba estaba Víctor y todo. Yo llego ¿Con, con papá. Yo, yo... Es mórbido, es mórbido, seguro. Estaba llegando qué? al laboratorio. Porque ha sido con puro. Y ha parecido puro muerto. Y yo estaba con puro todo el rato. Pero que puro se quedó atrás. Que yo me he ido abajo con Raye a poner el puto teclado. Ah, y arriba estaba tú y yo qué sé dónde coño está el papá Hido. No, pero yo hablo el teclado al final. No, no, no, mira, mira, mira, escucharme, escucharme. Estábamos donde las manos, donde la bola esa. Lo hemos desactivado. <ríe> hemos salido, estábamos en descontaminación, puro analista y yo. Estaba subiendo y bajando y me estaban siguiendo los dos. Estaba saliendo y me he bajado para la derecha, para abajo, para el pasillo y casual, donde los códigos venían los dos. Y viene justo analista y puro no. Venga, blanco y en botella, hermano. Pero pero y el, y el puto papa, hijo, y del visto pues ese, arriba. Papá, es muy ese eh. es el Mentira, papá, es mentira, papá, te yo, lo aseguro. Yo, yo pienso y que abajo el puto eh, código, en eh, uno un... en uno rayo un un nivel... y en yo dale al árbitro y ya está, el, tú y yo. ¡Ah! <risa> <risa> no. <risa> <risa> es que ello no yo queda no. porque yo queda uno, yo en la vida. Sí, porque vais a acusarme a mí, es que y yo papá, es, papá, que es que es asunto se cago en todo, que es el puto móvil, y vamos a expulsarlo ya. Sí, a ver, ah, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú que, no viste lo que está haciendo ayer? La verdad, es que el puro, el puro antes dio una ventaja grande. Que puede, el que también es kill, puede manipular la huella del ADN. Entonces, antes que yo llegase, porque somos yo y el Morbi, a ver. Nosotros estamos de Digimon es bueno ahí. ¿eh? Analista se ha cargado a puro. Y me pongo la mano. Segurísimo. Y el el puro se quedó detrás mía. Mira, el Víctor está con el Rayer, en plan... Es que tenemos que hacer las misiones, ellos ¿eh? oh, que es una ¿qué, putada. ¿qué digo contra eso. Si, yo, si Ay, no claro. lo he matado, ¿cómo digo que, que, no sé, que no? Papá, mira cómo está, es Molbit, tío, está aquí delirando. Dale a ¿Qué Que no es de que no es Molbit, si yo estoy con el paso de la huella de la de Que no es Víctor, si no, si... ¿Por qué no estaba con puro? Yo estoy completamente segurísimo que es él. Segurísimo. A ver Pero, Pau, ¿por qué? A ver, es que puro antes di nos dio un dato importante. el asesino ver, puede alterar la huella antes que yo llegase, entonces la confusión es... ¿Cuáles de ustedes dos es? Eh? Porque... ¿Pero por qué que no es analista? Porque... volví es, ya estaba es antes cosa. para hacer lo de la huella de astilar, que yo llegaba detrás de él, estaba solo con él. Sí, la cuestión... La, cuestión, oye, no ¿tú tú hacer, la cuestión es esa: es que yo creo que ustedes dos sois los killers y nosotros dos los inocentes. Ellos, porque Limoncín seguramente era inocente no, en no. su fondo. Si eran dos killers, ya hubieras perdido. Víctor, Víctor, y yo, Víctor, compadre. Si le damos a la lista, ganamos. O sea, os lo digo en serio. Diga, porque sois los putos asesinos, cabrones. Haced lo que queráis, lobo, eh. En eh, vuestra conciencia queda. Es yo, queda. papá, échame a mí, pero yo no soy. Y yo, que yo no te voy a esa, Y Yo, que te por culo, Víctor, compadre? Que te voto otra vez. Y yo, ¿Y me he equivocado. Hostia, Fuck. Vale, venga, por y yo, porque me he equivocado ahí. Pero no, no sé, ¿eh? yo, yo creo que no eh, era él. No era, no era, no era. A ver, espérate, espérate. Esa equivocación, papá. ¿Qué? Oh, wow. ¿Qué, ¿Qué, ¡Qué ¡Qué cabrón eres, tío! Hasta no, mañanita no? mi hermano. Qué cabrón, Lo siento, no, Víctor. Hasta no, no, mañanita no, mi no, no, hermano. ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Sabes que lo mejor? Que no os dais cuenta de que todo el rato aquí en el curso loco. El Víctor tenía razón. Rectifico.